Nosotros somos, formamos parte del grupo de tangueros Edelu, que se conformó recientemente. La necesidad de unir a todos los tangueros de Concepción del Uruguay para digamos, fomentar y darle eh, este, un poco más de realce al género. Hace bastante tiempo que me voy anotando en diferentes clases de, para bailar el tango. Es un género que me gusta mucho y eh, desde hace dos años este, me corrí, si bien sigo bailando, a organizar, buscando que en Concepción del Uruguay haya un espacio para eh, la milonga. Si bien había, habían venido organizando en forma, este, no en forma periódica, eh, yo organicé la milonga La Gorra durante dos años en Biglola. Decidimos, viendo que había todos grupos eh, distribuidos en diferentes lugares, decidimos este, juntarnos, hacer que todos estemos en, en un mismo espacio. La idea es eh, que la milonga sea popular y abierta, va a ser gratuita también en un lugar céntrico de la ciudad como para que la gente sea accesible. Y sí, los participantes son como la gente que habitualmente baila el tango, que son, nosotros llamamos milongueros, y toda la gente del ambiente que, que desea acercarse, así como los músicos, como cantores, eh, la invitación es abierta para que sea un espacio de tango. El primer evento va a ser este domingo en la plaza, eh, una milonga al aire libre, la invitación es abierta para todo aquel que guste el tango en Concepción de Uruguay y alrededores, por supuesto. Nosotros queremos hacerlo cada 15 días y también eh, tenemos la idea de cambiar el lugar, de hacerlo en lugares públicos de otra ciudad, otros puntos, eh, también que, bueno, que, que los vamos sirviendo de acuerdo a las autorizaciones que necesitemos. Pero bueno, ir cambiando el lugar también puedo para llevar el tango a toda la, la ciudad de Concepción.